Arca the beat. Mirar al cielo, pensar que vuelo, pensando que estoy cumpliendo mi sueño, que yo tenía cuando era pequeño, y todavía no puedo creerlo Mirar al cielo, pensar que vuelo, pensando que estoy cumpliendo mi sueño, que yo tenía cuando era pequeño Mi flow es serio, consigo todo, lo que yo quiero, soy lo que puedo, muchos que quieren mentirlo, pero yo soy único. Ey. Pero yo lo fumigo, No se confunda mi bro Siempre tiro fuego yo Entiende la precaución Sabes que quiere grabar una rola conmigo wow. Pero sabes que no tiene mi flow Como mi amigo wow. Y él me dijo que le hiciera una balada Pero ya no camarada Pero ya no camará Dice que somos amigos Pero yo no bro Ya no bro Solo quiero que me digan lo que quiero, porque solo puedo mirar al cielo, pensar que vuelo, pensando que estoy cumpliendo mi sueño que yo tenía cuando era pequeño. Y todavía yo no puedo creerlo, mirar al cielo, pensar que vuelo, viendo que estoy cumpliendo mi sueño, teniendo todo lo que yo quiero, pero quiero. Mirar al cielo, pensar que vuelo, pensando que estoy cumpliendo mi sueño. Que yo tenía cuando era pequeño y todavía no puedo creerlo. Mirar al cielo, pensar que vuelo, pensando que estoy cumpliendo mi sueño. Teniendo todo lo que yo quiero, todavía no puedo creerlo. Quiero mirar al cielo y pensar que vuelo más. Solamente estoy y encerrado en mi habitación, escuchando esta canción con un tequila y un roll sale y me robe el corazón que se pueda hacer si tengo el poder y yo quiero comerte mujer y que el mensaje no me lo responde nadie solo aprende a andar en la calle y yo siempre ando solo no camino con nadie hey, y lo que saben son los que callan. lo que hago no lo sabe nadie es por eso que yo solo quiero, solo quiero Mirar al cielo, pensar que vuelo, sabiendo que estoy cumpliendo mi sueño Que yo tenía cuando era pequeño Y todavía no puedo creerlo Mirar al cielo, pensar que vuelo, sabiendo que estoy cumpliendo mis sueños Que yo tenía de ser pero Y luego, no, no ¿qué es el onda? JR ya sabes quiénes somos, los del puento Arcabilón de Beat, Suri Producer, Excel y esto solo es el comienzo.